pasó que yo una sesión, no hay problema Vaquero ¿Cómo recomiendas ayudar a los jugadores a hacer el cambio de ship de pasar de D a D a la llama de Tulu? Bien Una vez que el DM lee el manual y tiene un, un, un, una pequeña parte del sistema entendida Lo mejor que puedes hacer es que todos a la vez creen el personaje Y lo creen parte por parte No se tienen que saltear nada, no tienen que saltearse en ningún paso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 Porque lo más difícil realmente es aprender el sistema. Una vez que aprendes el sistema, llevar la historia de eso sale fácil. Carlos Gutiérrez, ¿qué opinas de los conjuros vivientes? Bestiario de Orn, como DM. ¿En qué lugar pondrías uno? ¿Alguno favorito? A ver. Creo que me acuerdo cómo son estas cosas. Eh. Ah, acá están los Living Space. Yo los pondría como criaturas en lugares donde hay magia salvaje. Suenan originales de ahí, suena divertido además. Eh, no sé si tengo uno a favorito, pero. Eh, sí, los pondría en lugares así. Alex24. y un número más. ¿Crees que se pueda hacer la historia de un paladín breaker, Pero en lugar de ser malo, es paladín anciano y que dejó de creer en todo. Me encanta la idea. Está buenísima. Está buenísima. Se dio cuenta que todo. Todas subieron una farsa.